Pedro Armendariz, Pedro Gregorio Armendariz Astin, Ciudad de México, 9 de mayo de 1912, Los Ángeles, California, 18 de junio de 1963. Fue un actor de la llamada época de oro del cine mexicano, que también participó en películas de Hollywood y de Europa. Fue padre del también actor Pedro Armendares Jr. Era hijo del mexicano Pedro Armendariz García Conde y la estadounidense Adela Hastings. Y padre del actor Pedro Armendaris Jr. vivió con sus padres en Texas y estudió ahí por tiempo. Posteriormente continuó con sus estudios en San Luis Obispo, California, donde terminó su carrera de Ingeniería en la Universidad Politécnica Estatal de California. Fue primo de la actriz Gloria Marín. Al terminar sus estudios se trasladó a la Ciudad de México, donde se empleó como ferrocarrilero y de turistas y periodista de la revista bilingüe México Real. Fue descubierto por el director de cine Miguel Zacarías cuando armendaris recitaba el monólogo de Hamlet a una turista estadounidense. Filmó su primera película, María Elena, a los 22 años y desde entonces actuó en decenas de películas alternando el cine mexicano con el estadounidense. Fue el actor favorito de Emilio Fernández con quien realizaría algunas de sus mejores cintas como Soy puro mexicano 1941, Flor Silvestre 1942, María Candelaria 1943, Huga Ambilia 1945, Enamorada 1946 y La perla 1947, alternando con figuras tan míticas como Dolores del Río y María Félix. Además, participó en producciones de Francia, España, Italia e Inglaterra. En Hollywood fue célebre su trabajo en cintas como Horror Apache 1948 y a las órdenes de editores como John For... Huston John o Michael Hurtis Armendariz hablaba con fluidez tanto el español como el inglés. En 1956 participó en la película la tristemente famosa The Conqueror*. Producida por Howard Hughes, esta cinta fue filmada en el estado norteamericano de Utah, cerca del sitio donde el gobierno norteamericano había realizado pruebas nucleares en el vecino estado de Nevada. La radioactividad afectó a muchos de los participantes del largometraje que irían muriendo de cáncer posteriormente. armendari nació en la Ciudad de México sus padres, Pedro Armendariz García, conde mexicano, y Adela Hastings, estadounidense. También un viejo primo de la actriz Gloria Marín Armendariz y su hermano menor Francisco vivían con su tío Henry Hastings en Laredo, Texas. Después de su madre muriera. Más tarde estudió en California. Comenzó en el mundo de la actuación al, al participar en las obras teatrales representadas por el Grupo de Teatro de la Universidad de California donde continuó su carrera en Derecho. Se graduó con un título en Ingeniería de la Universidad Politécnica Estatal de California. Cuando Armendaris terminó sus estudios se mudó a México donde trabajó para El Ferrocarril como guía turístico y como periodista para la revista bilingüe México Real. Fue descubierto por el director de cine Miguel Zacarías cuando Armendáriz recitó un soliloquio de Hamlet a una turista estadounidense. Su encuentro con el director Emilio Fernández fue providencial. El actor y director comenzó a trabajar en numerosas películas: Soy Puro Americano, 1942, Flora Silvestre, 1942 y especialmente María Candelaria 1943, fueron las primeras películas de intenso recorrido común. Bajo la dirección de Emilio Fernández, Pedro Armendariz desarrolló los rasgos de personalidad cinematográfica de un fuerte nacionalista. A menudo jugaban a hombres duros y varoniles, indígenas, campesinos y revolucionarios. Armendariz retrató con repetidas ocasiones a Pancho Villa, e interpretó a actrices como Dolores del Río y María Félix. Con Dolores del Río, Armendariz formó una de las parejas más legendarias del cine mexicano. María Candelaria proporcionó a Armendariz visibilidad internacional. La película juega la Ardonada con la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes 1946. Otros títulos prominentes donde Armendariz apareció con Dolores del Río fueron... Las abandonadas 1944, Uganvilia, 1944 y La malquerida 1949. María Félix fue su otra compañera en películas como Enamorada 1946 o Maclovia, 1948. A final de los años 40 dio el salto a Hollywood de la mano de John Ford. Armendáriz fue uno de los favoritos de Ford, apareciendo en tres de sus películas. Diffugitive 1947 por Apache y Tres Golf Fatters, ambas en 1948. Además de su carrera en el cine mexicano, Armendariz hizo una carrera notable en Hollywood y Europa. En 1956, Armendares tuvo un papel en la película The Conqueror, producida por Howard Hughes, filmada en el estado de Utah en el momento en que el gobierno, de los Estados Unidos estaba realizando pruebas nucleares en la vecina Nevada. En 25 años, 91 de las 220 personas involucradas en la producción desarrollaron cáncer, de las cuales 46 murieron. Años más tarde se descubrió que tenía cáncer en, la, en esta región. Comprendió que su condición era terminal mientras estaba en el centro médico de la UCLA en Los Ángeles, California y, según se informa, sufrió un gran dolor al filmar Dirusia con amor. Visiblemente, cojea en la mayoría de las escenas para asegurar los recursos financieros de su familia. El 18 de junio de 1963, Pedro Armendariz se suicidó disparándose en el pecho con una pistola que había introducido de contrabando en el hospital. Tenía 51 años. Está enterrado en el cementerio Panteón. Jardín en la Ciudad de México, México.